Nosotros hemos decidido empezar el año haciendo un recopilatorio de las mejores copas canábicas que han tenido lugar este pasado 2019 en nuestro país. Y por si fuera poco, tendremos la oportunidad de hablar con uno de los Champions más laureados en la península. ¿Quién será ese campeón? Pues manos a la obra. Vamos a ver juntos una recopilación de 17 copas canábicas que tuvieron lugar el pasado año y puede que se nos escape alguna, pero demuestra que cada vez más sube el nivel del panorama nacional en nuestro país. Para ello comenzaremos por enero, donde tuvieron lugar tres copas emblemáticas de nuestro país. La primera y más antigua, la Copa Amec, que como este año es de las primeras en aparecer en el calendario, ya que van por la vigésimo tercera edición. Para conocer de primera mano la copa más antigua dentro de nuestras fronteras, nos fuimos allí para que nos contaran cómo funciona una copa desde dentro. Vamos a verlo. ...es un intercambio entre cultivadores... ...aquí no hay jurado especial ni nada de eso... ...sino que la gente trae su marihuana... ...entre 12 y 15 gramos... ...y esa marihuana se divide en 10 muestras... ...que esto es lo que se recibe son 10 muestras... ...de marihuanas distintas... ...tú das de fumar a 10 cultivadores... ...y tú pruebas la marihuana de 10 cultivadores... ...y eso es, no hay jurado especial... ...tú traes 12 y 15 gramos... ...y te llevas entre 12 y 15 gramos... ...y esto es el intercambio... ...que es cuando empieza la copa... ...que es el, el sábado 14 de diciembre... Y los socios o los participantes, no tengo cada mes tienen que ser socios también solamente, tienen un mes para valorar las 10 muestras y al cabo de un mes, pues para el sábado 18 de enero, haremos la fiesta de entrega de premios. Que hay pues la categoría de mejor marihuana, primero, segundo y tercero, eh, presencia, gusto y efecto, lo mismo, primero, segundo y tercero, al mejor catador también, primero, segundo y tercero y luego tenemos también el premio al último clasificado, que se le da un libro de cultivo hay un ambiente lúdico, festivo, pero sobre todo si recordamos la primera copa, todo aquel jaleo con toda la policía y todo el jaleo aquel, pues sí, tío, es un acto reivindicativo de defender nuestros derechos, de queremos cultivar, hemos fumado nuestra marihuana con nuestros amigos y tan grave no es porque el mundo sigue igual como estaba hace 23 años y aquí pues seguimos haciendo, bueno, nos dejan tranquilos y todo el mundo más feliz, o sea que algo hemos mejorado. Fue en el 97 y aquello fue una revolución porque era la primera cual que se hacía en España y entonces pues todos los medios de comunicación, todos los periódicos, las televisiones le dieron mucho bombo, la policía se enteró y como era algo nuevo pues un poco así incómodo para ellos y mucha policía, cachaba a mucha gente e incluso a un, vamos, no era el presidente pero era el portavoz de la asociación que era que salía en la televisión, dando pues se detuvieron y se pasó la noche en el calabozo. Que al final no le pasó nada, pero bueno, el sustillo te lo llevas. Y fíjate, ahora pues hay un montón de copas por España, todo el mundo celebra la copa, muchas modalidades y no pasa nada, aquí seguimos tan contentos. Me hace llegar al cuarto de siglo. Es decir, cuando lleva marihuana? Un cuarto de siglo, no ya que lleve no sé cuántos años, no, porque que se mida en siglos. <risa> Aunque sea un cuartillo. Y un cuartillo, yo está muy bien. <risa> siglos, no está nada mal. Así que nos quedan dos años y yo creo que bueno, lo tenemos ahí al alcance de la mano, a la hora que nos esforcemos un poquito lo vamos a conseguir. Y si la gente pues se asocia y promueve el activismo y todo esto y acude a la marcha y tal, pues va a ser más fácil que lleguemos a la 25 de de en enero no solo se celebra esta legendaria Copa, el año pasado tuvimos el placer de asistir tanto a la Copa San Canuto de Agme como a la novena edición de la THC Valencia Cup. La primera este año no se celebrará debido a la presión judicial que está sufriendo y a la que desde aquí le mandamos todo nuestro apoyo. Seguro que en poco tiempo volvemos a vernos en Fuerteventura rodeado de buenos humos. La segunda, la THC Valencia, una copa a la valenciana que lo tiene todo y en la que muy pronto aterrizaremos para contaros todo lo que pasará en su décima edición, que tiene pinta de ser una auténtica bomba. En febrero tuvimos la séptima copa Herbes del Dimoni en Mallorca, la primera copa balear del calendario en la que podemos disfrutar de las mejores muestras rodeados de playa y buen ambiente. Marzo se ve eclipsado por la Spanabis, la feria canábica más grande de Europa y uno de los referentes del sector en el mundo. Como no podía ser de otro modo, también tienen copa y una de un nivel muy alto, la Spanabis Champions Cup. Este año también habrá, pero con cambios drásticos. No habrá jueces y se requerirá de un envío de muestras mínimo, ya que se analizarán en el laboratorio, dando por ganadora la muestra con la mejor cantidad total de cannabinoides, que se llevará premio en metálico. Cabe destacar que esta copa es totalmente benéfica y lo recaudado siempre se destina en diferentes proyectos basados en el uso del cannabis medicinal. En abril, el año pasado no disfrutamos de ninguna copa, pero fue llegar mayo y visitar tres de las copas más molonas que tiene el calendario y una en cada punta del país. La Feira de las Mil Flores en Galicia, la Castellón Cannabis Cup y la Canamex en Extremadura. La Feira de las Mil Flores es una de las mejores copas del norte del país. En un enclave verde como La Planta se puede disfrutar de música, charlas y buenas muestras que hacen de esta Copa Gallega una fecha señalada en rojo en el calendario de este año. ¿Qué decir de la Castelló Cannabis Cup? Una copa que va por la cuarta edición y que el año pasado nos dejó muy buen sabor de boca. El nivel de todas sus categorías es altísimo y esperamos ya con ganas la quinta edición para este año. Y por supuesto la Canamex, una veterana en el oeste de la península que celebra año tras año su Copa en Extremadura. Con la llegada de junio y el inicio del verano, llega la quinta fresca en Zaragoza, la copa más veraniega del calendario. Nuestros amigos de Nuestra Señora del Agua organizan una de las copas más movidas de todo el panorama, en la que, además de asegurar el nivel de calidad más alto en sus muestras, ponen en juego el cinturón de la Batalla de Crius, donde varios clubes del país dejan probar sus mejores extracciones. Y hasta finales de julio no volvemos a tener una cita hasta la Copa de la Ova, en Simancas, una de las copas más buenrolleras del año y encima en veranito. Perfecta para comenzar las vacaciones estivales antes del parón veraniego. Con el verano todo se paraliza hasta casi el final de agosto, cuando llega una de las pocas copas que hay en el periodo estival. La Copa Asociación Bolera Besaya, que de forma más familiar suele celebrar su aniversario con la cannabisca más verde de Cantabria. En septiembre vino de weekends. La copa más importante del noroeste peninsular y máximo referente para las comunidades del norte de nuestro país. Con un crecimiento progresivo y constante, se espera a que este año celebre su tercera edición en Gijón, superando sus propios registros de años anteriores. Octubre es un mes para coger fuerzas tras la vuelta de la vida normal tras las vacaciones, ya que en noviembre tuvimos un mes muy movidito. El penúltimo mes del año empezó con Bio Menor Cannabis, la copa organizada por la Boca de Menorca recientemente intervenida, donde este año pudimos disfrutar de una fiesta reivindicativa más que de una copa, en la que pudimos defender nuestros derechos para cultivar. Esperamos que este año se pueda celebrar sin problemas la copa, que se está convirtiendo en otra fecha reseñable en el calendario de los amantes de la planta. Después llega la única copa CBD del año, la segunda CBD Rich, con diferentes categorías, esta copa se centra en las variedades ricas en CBD del panorama canábico para dar testimonio de la evolución que están llevando estas cepas. Dirigida tanto a los fanáticos del CBD como a los que la usan por motivos terapéuticos, pudieron degustar muestras de CBD muy trabajadas. Tras la CBD Rich vino la segunda Secret Cup en Vizcaya, una de las copas con más muestras de toda la escena que deja el listón muy alto en la zona norte de la península. Y cerrando noviembre, tuvimos la primera Copa Canaseur en Tenerife. En su primera edición nos brindó una localización increíble, mucho sol y unas muestras que competirán con las de las mejores copas de las islas. Esperan que este año que entra sea todavía mejor. No os la podéis perder. Para terminar el año, llegó diciembre y ya visteis, nos fuimos a la Cosecha Cup en Barcelona y a la cuarta Volcana Cup en Lanzarote. La Cosecha Cup, la única enteramente de exterior en la ciudad condal. Nivel de muestras alto, mucha gente y buen rollo que flipas. Y Volcana, ¿qué decir de Volcana? Un enclave mágico rodeado de mar y piedras volcánicas, con un nivel internacional muy elevado. Además, si eres un aficionado a los comestibles, tienen una de las categorías de edibles con más renombre de todas las copas en nuestro país. Además, allí tuvimos el placer de poder charlar con Aitor, de Euskannabis. Uno de los cultivadores más laureados en nuestro país, con 26 premios en diferentes copas, con el que estuvimos hablando de su palmarés y de las genéticas con las que ha ganado. ¿Lo vemos? Pues aprovechando que nos hemos venido a Lanzarote a la cuarta Volcana Cup, estamos con uno de los champions, más champions de todas las copas en España. Estamos con Aitor. ¿Qué tal, tío? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Aquí estamos, ¿qué? Ayer te llevaste un par de premios, ¿no? Sí, ayer sonó la campana, nos llevamos el segundo puesto exterior aquí en la isla y con ello el premio a Mejor Hierba también de aquí de Lanzarote. Eh, es un evento en el que estamos contentos de haber participado ya que este año la organización se lo ha currado bastante y ha tenido un evento de lo más grande de estos años anteriores. ¿Y qué, con qué has ganado, tío? Pues hemos ganado con una Gorilla Lemonade, es una, es una genética que hemos creado nosotros, hemos hecho un cruce de Gorilla Glue con Gostring hayes y estamos contentos porque este último año nos ha traído 5 o 6 premios y la verdad es que estamos orgullosos de haber poder, podido crear algo así. Es todo cultivado en la isla, ¿verdad? Sí, todo es cultivo orgánico, es cultivo mío y por supuesto aquí en Lanzarote. Y así a grosso modo que... que secreto podéis tener aquí en, en Lanzarote a la hora de cultivar o es que he probado muchas flores y la verdad es que tenéis una calidad en la isla. Hombre, la verdad que todos trabajamos de, de la mejor manera posible, aprovechamos que tenemos un clima bastante óptimo para el cultivo, que haya temporadas que no son tanto, pero bueno, intentamos mantener siempre el top y trabajando siempre, pues como te digo, genética seleccionada y genética buena. La verdad que hay gente aquí que se lo está trabajando demasiado. Hombre, imaginaros si se lo están trabajando demasiado, que me han contado alguna anécdota de que en alguna copa... ¿Dudaban con si era exterior o ¿no? interior tu muestra? Sí, en realidad ha habido alguna copa que ha tenido problemas, eso, pero bueno, estamos contentos porque el hecho de que cree esa duda es algo que no da más que cosas buenas a ver de nuestra hierba, ¿sabes? Es algo bastante anecdótico, sí, la verdad, pasó y bueno, pues espero que siga pasando, la verdad. <risa> sí, sí, porque yo he visto sus muestras y ahora veréis los chavales, veréis los cogollitos que nos ha traído para que catemos ahora y son increíbles, un olor y un aroma... Muy top. Y nada, eh, ¿te veremos en alguna copa próxima? O? Sí, eh, yo generalmente estoy trabajando con Biotabs. Este año hemos llevado bastantes trofeos con ellos. Ya creo que son 15 entre el año pasado y este. Y ahí estamos trabajando con ellos todo lo que podemos. Y este año nos vamos con ellos a Homegrown Cup una copa en Holanda, que es donde esperamos obtener nuestro trofeo número 27, que era la meta de este año. Pues nada, eh. lo veremos próximamente. Esperamos que nos diga que ha conseguido el trofeo número 27 y vamos a catar un poco de ello. Pues aquí estamos con una de las muestras que ha traído y qué puedes contarnos de estos cojollitos que estoy viendo por aquí que huelen que flipas. Bueno, pues esto es de una casa bastante conocida aquí en España, es Ripper Seeds, es 2 y 2 por Purple Punch, es una selección que hemos estado haciendo durante estos últimos meses, eh, se presentó una muestra volcana de Rosin, pero ya te digo, no somos expertos y no hemos sacado un gran resultado. Es una hierba de 10, la verdad, me gusta, es genética americana, con un toca fresa y unos sabores también a tierra, que es lo que estábamos buscando, quizás estas bocas tan selectas. Sí, sí, está muy rica, chavales. Y esta segunda muestra, ¿qué nos puedes contar? Bueno, esto es John Snow, es una genética que llevamos trabajando año y medio ya, es una genética que hemos trabajado y hemos participado en copas con ella, hemos ganado algún premio y la verdad es que es muy rica, es un sabor afgano con toques cerrosos que genera un sabor en la boca impresionante. Sí. Pues estamos aquí probándolas y la verdad es que la dos y 2, que es la que estoy probando ahora, está buenísima, es un saborcito así muy a tierra, muy, muy americano de las típicas genéticas que estoy ahora probando, pero con unos matices que la verdad es que marcan la diferencia, tío. Sí, la verdad es que es un sabor que todo el mundo busca, al final las cosas americanas últimamente están marcando tendencia, no quiere decir que lo antiguo no sea nada malo, que yo sigo cultivándolo, pero al final últimamente las copas es lo que más se está moviendo y lo más… ...resinoso para extracciones y esas cosas que estamos viendo. Y la que estás probando tú, en cuanto a sabor, ¿qué nos puedes contar? Pues también, es terroso, como hablábamos, sabe afgana, sabe... Es un sabor terroso también buscado entre los fumadores... ...también un poco old school, digamos. Pues vamos a seguir probándolas y nos despedimos. Vamos a dejar de robarle tiempo a Aitor, este gran cultivador. Y nada, tío, esperamos que ganes la 27... Y nos vemos en la próxima. Eso espero yo también. Seguro que nos vemos en THC Valencia. Y hasta aquí ha llegado el repaso de las copas más destacadas en este 2019. Esperamos que hayáis señalado en vuestras agendas estas fechas, ya que el año acaba de comenzar. Por cierto, ¿sabéis que Wall of Seeds ha sacado una nueva variedad early harvest para los más impacientes? En concreto, la strawberry blue, una genética con una pinta brutal y un colocón muy potente, si queréis más información, ya sabéis, entrad en su web y pillad las genéticas que más os molen. Recordad que ya está publicado el Marihuana News 91, con toda la actualidad canábica, los mejores reportajes, como nuestra visita a un cultivo de cannabis en España totalmente legal y un montón de consejos para tu autocultivo. Adiós.